Les traigo un nuevo video 24 horas siendo mamá Espero que les guste Y vamos a seguir con este nuevo video Mami <risa> Estás bien pendejo Bien pendejo <risas> se te saqué ropa. ropas. 24 horas haciendo tu mamá. No te hago tu mamá. Te voy a No soy yo. <risa> <risa> <puzzles> yo cuando la el solo yo, <risa> yeah. yo lo pensaba 10 veces. Ay dios, ¿quién me manda a hacer video? Tú te suerte que él se levantó. Yo dije, ¿y quién me manda a hacer video? <risa> Tú te vistes, que él se levanta. Que no había que llamarlo mucho. <risa> Todo se de furir que yo tú no quieres más jugo? ¿Y por qué tú no quieres más jugo? ¡Bébete el jugo! ¡Que sepa tiene vitamina! ¡Bébete el jugo! ¡Bébete una cosa a la vez! ¡Ese es el reto! Está bien, ese es el reto para la gente Vale, ¡bébete el jugo! ¡Bébete el jugo. jugo! No. ¡Clu, clu, clu, clu! clu yo hice ¿No ¿eh? <risa> <risa> el ¿Eh? jugo, <risa> <risa> <risa> Bravo, bravo. Miren, miren, señora se vio todo el jugo ¡Ah! Tom, Toma, vete la vitamina. ¡Ay, Dios Toma la vitamina. ¡Ay, Dios! ¡Cómete! ¡Se uno? uno? No es así, es eh, así, no es así. Ajá, al otro lado. Mira, te cepillado, date rápido. Eso no da ningún frío. ¿Para dónde tú vas? Ven aquí. Cepilla, ah, <risa> tiene. Dale, dale, cepilla, cepilla. Así. que el Señor te acompañe, amigo. Tomen. Este con Dios. Vaya, se para el mi amigo. Ah, eh, eh. Y tú te pones la, la, la noche así. Adiós. Vale. Vale. Bueno, tiempo. Así. Bueno, pasó la vida real. La vida real. Ponte fría, dice la vida real. <risa> Mano es simplemente despertar a Francie y llevarlo para la escuela, no fregar, trapear, limpiar, cocina. Oye, tranquilo viejo, papá. Y llevar a Franci para el fútbol, ¿sí? No, hoy no hay fútbol. Ah, bueno, te salvaste entonces. Hoy no hay ningún fútbol. Tengo que tomar mi café tranquilita, sin escuchar bulla. Oh, oh. Y yo me iba a acostar. Y va ah, a fregar. Ah, oh, no, tú tienes que ponerte limpio. Te <risa> la vida de la mamá, la mamá no tiene tiempo un Pero yo puedo fregar ahorita. No, no, no, friegue ahora, déjese de eso. ¿Usted puede hacer regalos ahí? ¿Ya déjame, empezó? Déjame esa chile, esa cosa que está con más me va fácil. Ya empezó, mire. ya empezó. A mí es que me comí todo esto. ¡Ah! Tiene que comer Qué Te voy a ¡Ya fregué! ¡Ya fregué! Ahora me voy a hacer un desayuno, claro. Yo tengo que desayunar, soy mamá, pero... No soy sí sí yo <risa> ya yo fregué hice todo lo que tenía que hacer ahora desayunar vaya eso ya tu margarita la mujer de oro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? sí eso ya Tara! Mascarilla Oro 24. antienvejecimiento Para que tenga una piel lisa y suave. Ella siempre está dando promoción. ¡Miren, miren! ay yo voy a dormir! ¿Qué hora es? ¡Ay, yo me desperté muy temprano. ¡Está loco todo dormir con tal y tú no por 24 horas? Pues yo podemos reposarnos hasta las 10. a que ¿Se lo cociné hoy a tu hijo? Yo tengo que ir ya Teo, lo que ahí analizando, va a cocinar. analicé de ayer, esto ya lo analicé. Es Pata con escamp. ¿Cómo se dice escamp y camarones? Tengo para decirle que 24 horas de ser mamá es cansón. Eso cansa, señores. Voy a ir al supermercado a comprar unos camarones, eh, la crema. Y qué es hoy. Yo pensaba que el día iba a ser muy bonito, pero el día no es nada bonito. Es un ching gris, como gris, sin sol. Aquí nunca hay sol por un día. y después ver y se va, pero aquí nunca hay sol. Dice que, de que oh, hay sol. Miren, está bien. voy para el supermercado, ok. Salí, voy para el supermercado. El supermercado es aquí en mi casa a ah, dos minutos, gracias a Dios. Pues si no. Hoy me voy a hacer una cosa en el pelo. Y tiene que ir a ver a mi Instagram lo que yo me hice. O oh, sea. Yeah. O oh, sea. Yeah. Voy a ver el supermercado, pero ojalá y no me roben la cama. Que si no vienen... Miren, no hay. Lo único que hay son besos. Pero, y lo de aquí. ¡Ay, Dios! Siempre hay algo que me encojona. No hay. Uno de estos. Espero que sean buenos. Ya yo terminé. Ya sé de comprar lo que tenía que necesitaba. Entonces yo compré agua. Porque mami siempre. Se gente de comprar agua. Cada vez que yo voy al supermercado. Ahora voy para mi casa. Voy a preparar los tacarones los con, con los espaguetis Claro, porque yo sé cocinar Y no creo mucho en el supermercado. Porque te sabes, me da vergüenza me algo eso todavía nos vemos en casa les voy a enseñar lo que compré entonces compré los camarones compré las cremas los espaguetis la mozzarella pequeña sí compré claro porque tengo a veces que darme mis gustos y compré dos de esta uno para mí y uno para el hijo mío hoy, que siempre se antoja de todo lo que yo compro se antoja y ya eso es todo. Entonces, ahora voy a preparar los escampi. Ya yo los sazoné y todo y todo. Y ahí voy a poner los espaguetis. Luego le he la crema, los escampi y todo eso. Voy a buscar al hijo mío y voy a dejar eso a fuego bajito. No. ¡Vámonos! ¡Ah, oh, ya vamos! ¡Hola! No? <risa> <risa> <risa> ¿Cómo te fue en la escuela? <risa> Dice que comé eh, eh, pasta con escampi, con camarón. Y ese tuve esta. Mira, está sucio. ¿Es la tuya. Vamos. Coge tu vaina, camina. Uefa, miren el niño. ¿Y tú tienes calor? Achú, mi salud. Achú. ¿Y tú tienes calor? Sí. Ah, a entrar Espérate, espérate, que yo tengo las llaves. Entra. Mm, huele, huele bueno aquí. Hoy mami está de vacaciones. Mire cómo está ella sentada, señora. Ay, es justo, sí, porque imagínese. 365 días en lo mismo de siempre. ¡Guau! Te ve bonita. Ay, yo soy una mujer. ¿Para hermano. el teléfono? A mi hermano. ¡Ah! ¡Sean tío. Oye al oh, otro, está como loco. <risa> mira sí mira, <risa> el celoso señores, miren cómo será su cómo la, cómo sale a su mamá. Oh, esa film? Baby Osa film. Osa <risa> film. <risa> <risa> el pum <pupuru> Déjame, <-chon. risa> Dame un café maga. Señores, allá está muy loca, lo sabes. No le dicen, por favor. Bueno. No, Ir a escuchar. El tenedor, Fran. ¿Te gusta. ¿Te gusta? Uh -huh. ah, ¿Tú me quieres? Uh -huh. ¿Sí? Yo soy la mejor mamá del mundo. Mmm. Uh -huh. uh -huh. trata bien, güey. Te trate bien. Ajá, te hice desayuno. Te hice que comer. Yo no te trato bien todos los días. Todos los días. Yo no te trato bien todos los días. Así que, a despertarme de 7 de la mañana. Está loco. Está loco. Vamos a hacer un juego con mi hermano. El de... El de mi hermano con mi hermano, no con mi hijo. Bien pendejo. Bien pendejo. Ah, pero yo, yo no estoy haciendo 24 horas siendo mamá. Sí, pero... entonces sí, yo sí tu mamá. Yo sí tu mamá. No, mamá, mira, y el primero que se abría. Yo sé, yo, sé, yo sé. Y te bota el agua. Tú subido el agua. Pero... No, no, no, no. A mí no me den ninguna galleta, que yo no, yo, no, yo no soy amiga suya. Yo soy su mamá. Oye, ahora. Yo soy tu mamá. Oye, ahora que mi mamá. Maldito loco. No. La gente me da golpe. La gente me da golpe. Hombrecito. Qué verdad, Qué velaje. Qué velaje. Qué verdad! Ah, vas-y mettez mais quand même trouvé toi en premier parce que non il faut que il faut que ça soit bien rempli y a des y en a bien la boca non <rires> oh. mm -hmm. mm -mm. <rire> Mira, ¿Te gustó el juego? Mm -hmm. ¿Y el día te gustó? Mm -hmm. Bueno, ok Pues ya cambiaste Ya, se acabó. Así ha estado el, el día entero Y él va a romper la casa Tú vas a romper la casa Tú vas a romper la casa El día entero se la ha pasado haciendo eso Jugando y jugando y jugando con la pelota Y yo aquí, muy normal Al día siguiente Mi... Amores, hoy es sábado, estamos al otro día Esta mañana yo me desperté a las 10 porque ya ese 24 horas de mamá me tiene muy cansada Aquí está mi niño, mi niño hermoso Y él tiene una fiesta en el colegio y pues, ¿quién más que su mamá lo va a llevar? ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Sí ¿Tu mamá? Tu mamá? Ay, ay, ¿Y hoy también tu mamá? ¿Y hoy también soy tu mamá? No Ah, yo soy tu mamá ¿Yo soy tu mamá? Así que acompañenos a la fiesta de la escuela. Porque aquí es una fiesta de, de escuela donde bailan y esas cosas. Hoy él no va a bailar porque su profesora está desaparecida, señores. Su profesora no va a la escuela. Ella no va a la escuela. No va a la escuela. Ella no va a la escuela. No quieren trabajar estas mujeres. Así que vámonos. Ahorita piensa la gente que es un, un, un reality que yo estoy haciendo. Wow, ¡Qué chulo! ¡Mira qué lindo, Francis. Amores, espero que les gustó, regálenme Un like, comparten, abonesen Y no olviden de activar la campanita Nos vemos la próxima semana Bye